Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Magali Velázquez, Sembradora de Sueños y estamos en Sembradores en Acción. Acuérdense que eh, estamos iniciando una nueva etapa del programa Sembradora de Sueños y bueno, estamos entrevistando a emprendedores y emprendedoras que dejan huella, que por su calidad humana y por trabajar y, y demostrarnos cómo se hace el día a día, pues este, les quiero presentar a mi querida Lala Gómez. Lala Gómez, Mucho ¿cómo gusto. estás, hermosa? Muy bien, muy bien, Magalito, cómo estás? También aquí emocionada porque estábamos aquí en, en donde tú trabajas, en la empresa Nuskin, y yo quiero preguntarte cómo fue que llegaste aquí. Bueno, es muy importante decirte desde el inicio que yo soy médico, soy médico general, ya soy jubilada, pero el trabajo que yo hice fue de mucho estrés, mucho trabajo con mucha eh, energía este, que se tenía que dar y la verdad ese estrés a ciertas personas de, de mis compañeros médicos, yo vi cómo se fueron infartando, se fueron enfermando, enfermedades crónicas tremendas, e inclusive hubo muertes. Y la verdad, este, yo no quería eso para mí. Eh, tuve que jubilarme porque una de mis hermanas se enfermó, y yo este, aproveché para jubilarme y cuidarla un, un poco. Y además eh, darle un tiempo a ella. Después me di cuenta que ser jubilado no es la gran cosa. Se me vino eh, encima lo económico porque el sueldo se me lo cortaron a, a la mitad del sueldo. Yo tenía mis hijas todavía en escuela particular y bueno, tuve que buscar de qué manera salir adelante. Y lo que hice fue, eh, me llegó... Una persona también amiga que es este, eh, fisioterapeuta. Ella me presentó este negocio, esta empresa y de verdad aquí encontré todo. Economía, belleza, salud, rejuvenecimiento y puedes salir adelante. Oye Lala, yo, yo veo el cambio en cuando me estás contando tu antes y el después. Y cuando hablas de esta empresa se te ilumina la cara. No, es que es una felicidad estar aquí, de verdad. No requieres gran cosa para estar eh, impulsando, emprendiendo. Lo único que tienes que hacer es conocer gente como tú, Magali. Gentes preciosas, gente divina que conoces. Y que le gusta y, cuidarse. Y que, y que le gusta cuidarse y que vas conectando en esta empresa. La vas conectando y con eso, con eso tienes todo. Oye, Lala, eh, me, me decías que te quedaste en casa eh, con un sueldo que te lo redujeron a la mitad. Eh, sin, sin, y yo yo sé y conozco a muchos emprendedores y emprendedoras que, que han pasado por una situación fuerte y no se rinden. Y una de las claves eh, de, de ello, bueno, más bien me gustaría que tú les dijeras a toda la gente, ¿cuál es una de tus claves para no haberte rendido? Pues... Buscar, primero buscar, ver las oportunidades y este, aprovechar. Aprovechar las oportunidades, no dejarlas pasar y sobre todo ser constante, constante, constante. Porque en cualquier lugar eh, no tan fácil puedes ganar, este, digo, cantidades grandes de dinero. Claro. Pero si tú vas construyendo, construyendo tu negocio, vas teniendo una economía muy, muy este, poderosa para poder solventar todo lo que requieras y más. Claro, porque a diferencia de un, de un este, empleo establecido, en cuando eres emprendedor, tú te propones el sueldo que tú quieres ganar, ¿no? Así es. Así es, depende de lo que tú quieras ganar es la, lo que tú vas a hacer. ¿Quieres ganar mucho? Trabájale mucho. ¿Quieres ganar poco o hay más o menos? Pues vete despacio. O, o más que nada con estrategias, ¿no mi querida Lala? Sí, esa es una parte importante de esta empresa que tiene estrategias muy, muy poderosas en las cuales tú las eh, vas llevando a cabo y de verdad los resultados son magníficos. Wow. ¿Cómo te cambió la vida, Lala? La, cuéntale a la gente, ¿cómo te cambió la vida estar aquí en Nuskin? Pues bastante, porque antes yo cuando trabajaba nada más estaba eh, con mi paciente o atendiendo, como fui directora, atendiendo a todo el personal de, de un centro de salud y era ese nada más mi entorno, no, no tenía más. Ahora conozco a día a día mucha gente, y mucha gente igual que tiene la necesidad de salir adelante, de eh, obtener cosas que no las puedes obtener en un trabajo este, por convencional. Claro. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Nuskin? O porque digo, nos están viendo muchas amas de casa que a lo mejor no tendrían el tiempo de dedicarle como, como un empleo de, de 8, tradicional de 8 a, 6, a 8 de la noche. este ¿Cuánto tiempo podrías dedicarle a, a Nutkin? Tú pones el tiempo, tú pones el tiempo, eh, te dedicas a capacitarte, de hecho este sábado tenemos una capacitación aquí en el centro de experiencia de Nutkin tenemos una capacitación sobre las mascarillas entonces te vienes a capacitar eh, es el tiempo que, que ocupas dependiendo de tu tiempo igual porque las capacitaciones son continuas y si no puedes en esta vez tienes otra y, y así es importante eh, si sí, la capacitación para que tú puedas eh, este, promover yeah. los productos oye por qué no les presumimos a todas las mujeres que nos están viendo pues en dónde son las capacitaciones para que se sientan así como como yo cuando yo llegué y me presentaste, claro. me sentí bien importante, mana. Mira, vamos a vamos a presentarles. Claro que sí, con mucho gusto. Vamos nos vamos a apagar esto para que tú veas eh, cómo está. Mira, aquí está en primera donde estamos grabando, el es, logo. está el logo de NuSkin, sí. ajá. De aquel lado, charán, están oficinas donde tú son los eh, ver, las aulas las aulas de capacitación okay. estas son las aulas de capacitación son dos, una es un poquito más grande y otra más pequeña pero todas están este para todos nosotros los miembros de de, la, de, de aquí de NOSQUI y por ejemplo si tú no quieres ya este pues reunirte en la sala están estas salitas que es la sala de estar, aquí que pueden hacer las salas individuales y aquí ten, tienen este, también tablets para inscripciones. Ah, sí. Entonces la gente que viene y se quiere inscribir aquí inmediatamente se puede inscribir. O sea que tienen el eh, bien equipado todo. ¿no? Vamos a claro presumirles sí. por allá, amiga. Sí. Tienes todo. Si tú quieres inscribir a alguien, pues ya aquí tienes computadoras. Miren, vienen mujeres hermosas a, a, a inscribirse. Vamos a darles, vamos a preguntarles. Qué, ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta empresa? No, pues apenas nos estamos registrando. Ay, qué padre. ¿Cómo sí. te convencieron? A ver. Aquí, Paola. A ver, vamos con la Paola. Paola, Paola, ¿cómo, ¿cómo convenciste a esta hermosa mujer? No tengo que convencerla. El producto es una maravilla. ¿Ah, sí? Eh, uh, se convencieron solitas. Se convencieron solitas. ¿Tú usas los productos? ¿Sí? Claro, me encantan. Lumi Spa, lo okay. amo. Ahorita vamos a mostrarle a la gente cuál es Lumi. A ver, aquí, ¿qué, qué tenemos, mi querida Lala? la suplementación, es importante este, esta parte de Nuskin porque son antioxidantes poderosos que están ayudando a prevenir enfermedades y a mejorar la calidad de vida. Claro, o sea que no nada más es belleza externa sino también es interna. salud interna pues Así es. Esto. Pues mira, vente, vamos a, a seguirles mostrando, por acá tenemos el área de la belleza ¿verdad? Porque este es sí. también manejan eh, el área de maquillajes maquillaje. Ajá, maquillajes, mascarillas eh, y eh, igual también eh, cajas que, que tienen uh, kits de productos. De productos. Uh -huh. Y miren qué bonito, qué bonito está todo desde que llegas, el recibimiento que te dan. Aquí mira las muchachas bonitas y guapas que tenemos aquí. <risa> ay, ay, perdón, Ellas te van a recibir aquí, ¿verdad? ¿Cómo las van a recibir? Con pues mucha, mucha, mucha alegría. Perfecto, pues miren, vamos a, al área, de ¿qué? ¿cómo dices que se llama el área? El área para hacer los faciales, ¿Sieres? para los servicios, pero, pero antes calidad. aquí están aquí, aquí. los kits. ¿Aquí qué hay, la Kits de, de veces, ¿eh? ah, perfecto, kits de belleza. Por ejemplo, aquí tenemos una este un jabón que te quita las manchas de todo el cuerpo, la pasta dental que te blanquea los dientes, de una forma muy natural. Aquí todo lo, lo para el cuidado del cabello: champús, eh, tratamientos especiales, eh, y eh, aparte, más abajo tenemos el Umispam maravilloso wow. que ya lo conoces, de limpieza facial sí. con rejuvenecimiento, que te da una luminosidad. En te la piel. limpia la cara, te quita toda la mugremana. <risa> Pero yo amo este, este es el Este, la galvánica facial sí. que ahora está eh, remasterizada, es la actual, digital, con cabezales todavía más especiales. Y te voy a decir por qué la amo, porque cuando la usas, yo de hecho vine para comprarme estas cositas que están acá. Las ampolletas. Las ampolletas. Ajá, que son los tratamientos que se aplican con la galvánica facial. Las ampolletas, eh, amigas, déjenme decirles que esas te, te la pones y mira, estas arruitas no las voy a tener después porque me, llegando me voy a poner la galvánica, mana. <risa> ¿Qué más tenemos aquí, Lalita? Eh, la galvánica corporal que te quita celulitis, te desvanece las estrías y te moldea el cuerpo. Wow. Uh -huh. Este otro es un aparatito que te fabrica la crema especial para cada quien, ¿sí? De acuerdo a... Si requieres un este, más protector solar, si requieres más este, lumo, luminosidad o si requieres hidratación profunda, este, ella te la fabrica. Y saben qué, yo vine porque yo ya tengo mi galvánica. A ver, permítanme. Un yo ya tengo mi galvánica desde hace muchos años y todavía funciona. Este, la dejé de usar, pero cuando yo me inscribí, yo vengo a reactivarme aquí con mi querida Lala. Claro. Porque, y también usábamos algo, bueno, yo cuando daba los masajes, para la caída del cabello. Ah, perfecto. Háblale a la gente ahora, de la caída del cabello. Ahora está este que viene a partir de mañana, va a estar, del 18, perdón, es champú para el cabello y acondicionador. Y además el tratamiento, que eran las ampolletitas, ¿Y ahora, esta, y, para... y con esta galvánica, que ahora el cabezal para cabello está todavía más ergonómico. Pero platícale a la gente, ¿qué uh -huh. hace la máquina con el cuero cabelludo? Este, introduce los ingredientes del tratamiento a profundidad, a donde están haciendo el cabello, y ahí es fortalece y vitamina todo lo que es eh, el folículo filoso eh, para que vuelva a crecer. Vale, como estaba wow, antes, maravilloso, uh -huh. te digo que no tiene un montón de cosas pero hermosas y yo vi, vengo y ya veo cosas nuevas y te va a encantar entrar a que ya sea que para que hagas el negocio, para que ganes dinero, mucho dinero, o aquí para puedes que, ganar lo que, quieres. Lo que tú quieras, lo que quieras, o para que lo uses, para pues, yo por ejemplo en mi caso es para mi uso, este pero bueno, digo, si se me atraviesa por ahí alguien que quiera que le haga mascarilla claro que yo voy a hacer, <risa> al fin emprendedoras pero mira, esto esto también a mí me encantaba sí, medicina, él, sí, ¿qué hace? Este es este una mascarilla de barro marino Ajá. el barro marino eh, te introduce en la piel una cantidad como de 32 minerales que ayudan al rejuvenecimiento y además a la luminosidad limpia la piel también perfectamente wow. y la suaviza. Ese también me encanta, me encanta. Sí. Me encanta. Y mira, y estamos aquí, Lalita, en la empresa donde tú trabajas y ya estamos viendo cómo llega más gente sí. y capacitadores y la gente llega y te presentan el producto. Entonces, te vas a sentir como en casa, ¿verdad, Lalita? Claro que sí. Y preséntanos aquí, ¿qué están haciendo aquí? Mira, por ejemplo, aquellas mujeres ajá, bellas. Ajá, están probando lo que es el rímel y... ¿Los labiales? ¿Y los labiales? Oye, ¿qué tal, te, ¿qué tal te gustan los... Qué, de, ¿Qué más te gusta de todos? Pues los labiales me encantaron porque no se te... O sea, no se te corre ni nada y no se te pega el cabello. Ah, ya. ¿Y los productos de belleza? ¿No también los usas o son oh, no, sí, todos los, los uso. Me encanta, cuál, soy cuál fan de Lumi es? Spa. Wow, es mi la kit. Ajá. La sí. nariz se la deja preciosa y las cejas se las deja hasta años Oye, ¿y a las chicas Millennial como tú? ¿A qué le recomiendas más? Pues la Lumi Spa y el barro marino, esa también te deja la cara increíble y te la blanquea y te destapa los poros y todo. ¿Cómo te llamas? Circe. Ah, muchas gracias Circe. <risa> ¿Y a ti qué te gusta? Bueno, soy Cristina Sánchez, soy distribuidora también de aquí de Nuski. Bueno, todo, absolutamente todo. Yo soy nutrióloga y médico naturópata y ocupo todos estos productos pues, para los faciales, corporales, levantamiento de busto, levantamiento de glúteos, eh, las mascarillas, tensoras, todo eso. ¿Por qué re o sea, re recomiendas a la gente que venga aquí a Nuski pues, primeramente, para un desarrollo tanto personal como económico, ese es un factor principal. Creo que a nadie nos cae mal unos pesos de más, unos pesos extras. Y esa es una gran oportunidad porque sin invertir en tu negocio o invertir en un negocio, tú puedes empezar a dar a conocer esos productos y ganar muchísimo dinero. Muchas gracias, Cris. Pues seguimos aquí con mi querida anfitriona Lala Gómez, que, que yo veo como este, pues toda la gente que está aquí, Lalita, la veo con cara de alegría feliz, y felicidad. Feliz, ¿verdad? toda la gente de aquí es feliz porque por los beneficios tan grandes que tiene esta empresa. Y, y estamos en el área que dices tú de… Esta área, aquí se pueden hacer los faciales, se pueden hacer los servicios para que se pueda promover, para que conozca toda la gente lo que es Nuski. O sea, yo traigo una invitada y te digo, oye Lala, me quiero llegar a la empresa y, y quiero hacerle un facial. ¿Aquí puedo hacerlo? Claro, aquí lo puedes hacer. El único requisito es que seas miembro de aquí para que puedas traer a toda la gente que quieras y, y que puedas hacerle sus faciales. Y para ser miembro de aquí necesitas una recomendación y para eso estoy yo. Si se dirige conmigo, yo los puedo eh, hacer miembros de esta grande empresa. Pues si te enamoraste de esta empresa, que yo estoy seguro que sí, porque vas a tener dinero extra si es que te dedicas a... Eh, pues llevar belleza y salud a muchas personas, o nada más lo como yo que lo quiero para mi uso porque de verdad que los productos están maravillosos, pues contacta a Lala Gómez, Lala Gómez, danos tus redes sociales por favor. Sí, es NS, mi página es NS Team la, este, Lala y eh, arroba NS Salud Bella ese es eh, mi Facebook es Lala, Lala Gómez y eh, teléfono? mi teléfono 55 40 48 65 29. De todas formas, mi querida Lala, en este video que, que, que vamos a subir a YouTube, abajito te vamos a poner las ligas de mi querida Lala Gómez, las ligas de tanto de su página como de su página de empresa, como su personal, para que si tú quieres producto que tú ya lo llegaste a conocer y quieres producto para que te surta Lala, o si ya te quieres inscribir para ganarte la galvánica, para ganarte muchos regalos, porque yo sé que esta empresa da muchos regalos también, sí. este, pues te vamos a dejar aquí las ligas, las ligas para que sigas a Lala Gómez. Y ¿Sí? nos vemos en el siguiente, Soñadores en Acción. Yo soy Magali Velázquez, sembradora de sueños, y nos vemos en la próxima. Adiós. Muchas gracias Magali, muchas gracias a todos y los espero. Bye. Adiós.